Hola bueno, gente, ahora les traigo algo un video un poquito diferente, un video distinto. Vamos a hacer un, un unboxing de Magneto que lo tenemos a la venta y disponible en Seiki Anime Fan Store. Eh, no sé si le voy a mostrar las fotos, seguramente que sí. Lo tenemos hace bastante, es original, no hay réplicas eh, que salen muy baratas, a lo cual te vas a dar cuenta que son réplicas porque salen muy baratas. Y bueno, dispongamos con abrir el personaje Vamos a ver la caja <coughs> sola básicamente la caja es hermosa y adentro tiene para un diorama Como ven, pueden poner pueden ponerlo para hacer un diorama Igual este magneto anda ideal para que vos lo tengas con el Wolverine que ya vendimos Si, si preguntan no lo tenemos Si lo vamos a traer es difícil el... Ahora está complicado, Japón está todo cerrado eh, ya está acá está el base Como vean, ya está ya estaba abierto ya lo abrimos y lo especial que te dice que es original y a lo cual las réplicas no lo traen lo que te dice que es original y las réplicas no lo traen es el manual normal Dejamos armar este, este es, esto es lo que indica de que es original gente veamos la cosa que trae bien ya lo sacamos de su empaque y como podemos verlo lo que sí eh, también trae una cabeza extra que parece el de los pequeños soldados trae el poder que esto muy tienen que saber muy bien si es original porque tiene imanes vienen imantados se les puede poner eh, algo de metal y la capa tenemos la capa vamos a tratar de ponerle lo que es la capa para ser sincero es bastante justo, ¿eh? Disco de medio más tarde Bueno, para ser honestos con ustedes, todo de la capa Fue muy difícil Bueno, gente, después de unos cambios de ángulos Porque la verdad es que me estaba complicando mucho Y me estaba complicando mucho lo que es la capa La capa y las botas La figura sí es genial está muy buena tiene muy buenos detalles en especial eh, el rostro los rostros se ve lo muy bueno eh, tiene muy buenos detalles la figura eh, la verdad que para ser sincero me complicó mucho lo que es la capa poner la capa eh, por eso no quiero mover mucho porque eh, no lo quería también no lo quería forzar para que no pase ningún problema porque, como digo, esta figura está a la venta. Y la verdad que las figuraciones, eh, en sí son buenas, las poses no es tan posable como lo esperé, esperé que podía llegar a ser. Igual, como digo, yo no, lo, no, no me lo voy a quedar ni nada por el estilo. Entonces, eh, no puedo exigirlo mucho al, a la figura. Lo que sí el detalle de las manos, del poder, que creo que es de lo mejor que, que hay. Porque los imanes son muy buenos. y Por ejemplo tengo un, to un tornillo. Mira. En ese, eh, eso lo, lo hace genial a la figura que se pueda poner metal de verdad seguramente es más como para posar con un wolverine si preguntan el Duque Nuken en el fondo no está a la venta perdón, lo puse ahí de... se, había caído, se me cayó de la repisa y lo... y lo puse ahí no, no está a la venta el duke nuke pero bueno, volviendo al al magneto no es tan posable como yo esperaba pero por el precio, y además, si tienes un Wolverine o otro personaje de X-Men para completar la saga, por decirlo así, eh, está muy buen precio porque además de ser original, pues, como es usado, lo estamos vendiendo a un buen precio. Cualquier duda o consulta me pueden consultar en la página de Seiki y ahí seguramente mi socio o yo le vamos a estar dando los precios y las formas. Por ahora, no podemos hacer envíos por el tema este del coronavirus y acá es el correo argentino, está cerrado así que no podemos hacer ningún tipo de envíos ni nada por el estilo pero bueno, trataremos de resolver eso y para la gente que es de Río Grande si no los agarra el control pueden venir a retirarlo por nuestra dirección eh, siempre y cuando nos avisen antes porque damos turnos, damos turnos por persona primero para que no se nos montone un montón de gente que venga y damos turno para que a retirar las cosas. No estamos dejando pasar adentro, a te entregamos los productos desde el portón. Así que cualquier duda o consulta eh, nos avisan También quería mostrarles eh, un video de un cliente nuestro que nos mandó que compró el Baritec, que después les voy a mostrar eh, imágenes del, del Baritec y las, y las demás eh, figuras que tenemos a la venta. Y bueno, acá tenemos el Baritec que nos envió nuestro comprador, nuestro cliente, eh, Christian Que nos compró el model kit de Roy Fokker, el Valkyria, de Roy Fokker, el super especial que a, lo, a lo cual verlo terminado es precioso gente, es precioso, viene con su base de hecho también eh, se usa pegamento para estos model kits, no son como los Gundam, tenemos Gundam también a la venta que, a los cuales son, se pueden, eh, va por un método de encastre así como los de Dragon Ball, algunos model kits de Dragon Ball que son por encastre eh, esto en este caso no en este caso también puede llevar pintura y puede llevar pegamento eh, por lo general presenta un grado mucho más alto que los demás pero una vez terminado el proceso este es el resultado y la verdad que es precioso darlo terminado y en especial que un cliente lo haya podido disfrutar que a lo cual en estas épocas de cuarentena nos viene muy bien le tomó básicamente casi unas dos semanas de terminarlo y le quedó espectacular gente así que bueno si quieren comprar uno parecido porque este, este modelo ya no lo tenemos el de Red Fogger no está a la venta porque ahora está cerrado todo en las fron fronteras japonesas pero tenemos el de Rick Hunter que fue basado en el de, el de la serie de estadounidense pueden conseguir ese, ese lo tenemos a la, a la venta aún está disponible y con mucha paciencia y como digo pegamento ustedes pueden tener uno igual a lo cual también tiene etiquetas así que se les puede cambiar el personaje también eh. vienen con varias etiquetas y y el manual obviamente y además de eso también tenemos mangas mangas de Ibrea estamos trabajando ahora con Ibrea únicamente porque Panini eh, trabaja con una escribidora a la cual pide 20 mil pesos de entrada para poder comprar eh, mangas ahí a lo cual nos dejó medio un gapa porque estamos medio complicados con el tema de cosas de así que bueno cualquier duda o consulta nos pueden seguir en nuestra página tanto como Instagram o Facebook les dejaré el link Abajo, en la descripción Y también puede suscribirse porque próximamente voy a subir más videos de unboxing Y también de otras figuras que tenemos disponibles A lo igual de un manga y prepárense porque tenemos una pequeña reseña de video manga de Evangelion Que estamos colaborando junto con mi socio para realizarlo Así que estén atentos y un saludo grande, chao gente